Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos este Euro Eurotrack Simulator 2 que vamos a estar jugando, que ya más o menos le voy agarrando la mano. Y estamos aquí en esta empresa la cual nos puede llegar a brindar eh, aquí Cell Plan, algún tipo de, de empleo. Y vamos a ver entonces qué. qué tipo de. de trabajo nos ofrece eh, aquí la gente de Cellplan. Básicamente. A ver, eh, ahora vamos a ir metiéndonos un poquito más en el juego. El otro día hice igualmente un directo jugando un ratito. Lo que pasa es que, les voy a ser sincero, me enganché mucho, mucho jugando este juego porque me parece una maravilla, un real simulador eh, de, de lo que es la conducción de camiones en general. Y como podemos ver acá, en el mercado de transportes, la empresa nos ofrece el plan nos ofrece llevar plásticos usados de 15 toneladas Desde Osnabrück a Hamburgo Recuerden que este es Eurotrack Por eso es justamente eh, Tiene que ver con Mapas de Europa Después hay otro que es el American Track Simulator Que se puede llegar a, a conseguir también en Steam Yo lo compré y, eh, y bueno, tiene que ver con mapas Obviamente desde luego Americanos, bien, o sea en el sentido de Estados Unidos eh, Y todas sus, sus Rutas americanas bueno, como vemos entonces, como les decía recién, tenemos tres tipos de ofertas que nos, que nos dan. Eh, llevar embalajes usados por 20 toneladas, por un monto total de 4.594, son 200 kilómetros. El tiempo de viaje estimado son 3 horas 2, depende de la velocidad que vayas obviamente. Pero yo siempre elijo lo que tiene que ver con el mayor pago. Por kilómetro, es Acá nos pagan 27,58 euros por kilómetro. Acá nos pagan 15,57 euros por kilómetro. Y acá nos pagan 19. Con lo cual yo necesito facturar. Así que voy a elegir el trabajo que eh, tiene un poquito más de longitud, 242 kilómetros. Pero nos van a pagar al final del viaje unos 7000 y pico de, de euros, ¿no? Bueno, acá vamos a recoger entonces lo que es la, la mercancía. Yo lo juego en esta cámara, bien porque porque me resulta realmente mucho más, más cómodo, me gusta más. De hecho, eh, después yo calculo que la, maso, la mayoría de la gente debe usar esta cámara, supongo, quiero creerlo. Pero realmente no estoy seguro, no he visto tantos videos. Eh, lo que sí vi que algunos lo usan como, por ejemplo, con, con esta. Bien, entonces lo usan así. A mí realmente no me, no me llama mucho la atención el hecho de. De usarlo así. Yo prefiero realmente tener el control real total del vehículo. Y, y me siento realmente más, más cómodo. Bueno, vamos. Eh, vamos a ir avanzando. Fíjense que es. Es un. Es un tráiler bastante, bastante largo lo que tenemos. Eh, por detrás. Fíjense que es doble, bien. O sea. Es bastante, bastante. Que no sé si complicado de manejar es la palabra, pero que se nos puede llegar a presentar algún que otro pequeño inconveniente es, es, es, es algo cierto, digamos, ¿no? Después, otra de las cosas también que, que resalto de lo que tiene que ver con el juego en sí es el hecho de eh, los gráficos que tiene a nivel. Tanto a nivel, digamos, camión. Los detalles internos que tienen. Fíjense que tiene bastantes, bastantes detalles. puedes ver. Eh, cómo se van moviendo cada cosa eh, puedes ver eh, adentro incluso La temperatura del motor puedes ir viendo diferentes cuestiones y, y la verdad que eso lo hace en un detalle bastante, bastante interesante Y que está, está bueno, también le da como un toque de realismo Ves también la señal de giro Ves el giro para el otro lado Obviamente también podés poner balizas Y, y todo eso suma Y por lo general eh, Cuando juegas contra la IA Se respeta, pero a veces la IA tiene algunos problemas de, de que son medios dobolus son medios boludos y te chocan igual y te, te cagan en la existencia porque, a ver eh, no siempre, pero puede pasar que te choquen y si te chocan te generan daños en el vehículo por ende la ganancia que tenés en ese recorrido ya no es tal ¿bien? porque si por ejemplo acá ahora vamos a ganar eh, 7200 acá apretamos F6 y podés llegar a ver eh, lo que tiene que ver con con el... el trayecto en sí, ¿ves? que nos dice bueno, y acá casi me paso por mostrarles eso lo bueno es que no nos pasamos de pedo tiré freno de mano al toque zafamos, de casualidad, vamos para Bremen ahí va eh... Zafaroni, chicos, justito justito, justito así que nada tenemos que agarrar esta curva, es que me entró justo la duda de casualidad, de casualidad porque dije, mmm, a ver si seguimos derecho o no bueno, entonces, realmente nos tocaba seguir de derecho, ahí vemos otro camioncito que va por arriba y, eh, como les ibas diciendo, apretas F6 y puedes ver tranquilamente cuál es el estado de tu entrega. Bien, para quedarte tranquilo, sabes que eh, tendríamos que haberlo pasado a buscar a las 14.10, fuimos un ratito antes, vos si querés podés hacer cosas eh, antes, como por ejemplo recargar eh, combustible, incluso reparar el camión. Eh, lo que quieras, hasta las 14.10 no hay problema, el tema es que lo que pretenden las empresas aquí es que entregues la carga en el tiempo y forma, por lo menos como tope son las 20.50, ves que abajo dice previsto, eh, 20.50 que es la entrega después, mientras lo hagas dentro de ese rango horario, no hay ningún problema, lo puedes entregar tranquilamente a las 17, a las 18, a las 19, a la hora que quieras eh, no no hay, no hay problema por eso otro de los detalles que están muy buenos, por ejemplo, que es una... Vos podés decir, bueno, es una boludez, es una tontería. Pero podés bajar la ventanilla. Y no sé si ustedes perciben el, el ruido que cambia, cambia un montón. O sea, es como que estás más aislado cuando lo subís. Podés subir la ventanilla nuevamente. Y eso está muy bueno. La verdad que es un efecto muy lindo. También se nota mucho cuando, cuando llueve el efecto de lluvia. Es muy, muy bueno realmente. Es muy logrado. Eh, incluso, la verdad es que, que, que te da una ambientación totalmente real y que está, y que está muy buena. Eh, después fíjense el tablero, como les decía, el tablero está muy bueno, lo que tiene que ver con... Te va marcando cada una de las cosas que vas necesitando sí o sí, eh, como para poder llevar un viaje relativamente tranquilo, o sea... Sabes que, que ahí tenés toda la data, como en cualquier vehículo de, de este juego en particular. Y que, ya te digo, tiene un nivel de realismo bastante, bastante bueno. Después lo que tenés que tener mucho cuidado también es el hecho de poder, eh, a veces por querer llegar antes o por incluso descuidos personales, eh, podés volcar. Fíjense que, si yo lo pongo así, fíjense con un giro brusco, como el camión se directamente va, va, o sea, se va tambaleando. Tenés que tener realmente muchísimo, muchísimo cuidado y ser bastante, ¿cómo decirlo?, prudente. Bueno, prudente en el sentido de no mandarte cagadas porque realmente la podés literalmente cagar. O sea, podés tener, me ha pasado, podés tener un hermoso viaje de capaz de, encima incluso me ha pasado en viajes de, no sé, sea, 500 kilómetros, 545 kilómetros, hiciste todo bien, todo correcto, llegaste en tiempo y forma, llegaste bien y justo en la última curva o en un semáforo que no tenías ganas de esperar, pasaste por un costado en el cual no tenías que pasar se metió un, un vehículo un vehículo enemigo iba a decir, como en el WOT. Eh, se, se metió un, un vehículo que venía por el, por el otro carril y me chocó de frente y capaz que me hizo un daño tremendo o incluso yo mismo me he ido contra el war right contra las barras laterales por querer llegar antes no sé, son obstinaciones que uno tiene a veces y, y bueno eh, nada, te, terminás cagando el viaje porque porque sí, no, no, no tiene ningún tipo de sentido bueno, acá vamos a cargar combustible, no realmente porque lo necesitemos, sino más que nada por una cuestión de, de ya después estar listo para el próximo... para lo que sea el próximo viaje y no tener que andar frenando tantas veces, ¿bien? Eh, y además quería mostrárselos a ustedes. Lo que sí, acá hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay que mirar siempre los espejos eh, laterales. Porque, ya te digo, al tener un, un acoplado tan, tan largo, es realmente... Un peligro, bueno, llegamos acá a la estación Apagamos el motor Directamente ya empezamos a cargar Combustible, apretamos enter o intro Como dice ahí abajo Y empezamos a cargar 257 litros Reiniciamos el motor Y damos eh, Continuidad a nuestra marcha Hay que tener cuidado de no llevarse puesto eh, Básicamente todo, o sea tiene que tener mucho cuidado Cuando son estos así transportes tan tan largos, bien eh, es Es un Es uno de los peligros más, más grandes ¿ves? Eh, Acá hay que ceder el paso supuestamente Pero bueno, acá lo más importante es Que no No recibir daño eh, En el sentido de que no se dañe nada Porque después te lo descuentan O incluso después la puntuación que Te pueden llegar a dar por el viaje Tu puntuación como, como chofer Como conductor Puede que no sea la esperada, ¿bien? Eh, porque obviamente si vos entregás una mercadería que está dañada, por ejemplo, que me ha pasado, eh, incluso daños de un 7, un 10%, que es un montón, te lo descuentan incluso del dinero que tienen que pagarte, ¿bien? Entonces eso se termina siendo bastante engorroso y bastante decepcionante también. Porque no, no, no está bueno que hagas un laburo. Imagínate vos que en tu trabajo haces eh, lo que tenés que hacer. Pero justo te pasó algo y lo terminás entregando mal. O no entregándolo a tiempo. Y te terminan bajando la puntuación. Por eso es realmente un garrón. Después otra de las cuestiones que están buenísimas también. Que me encantan eh, del juego en sí. Como les decía, bueno, los paisajes. Y después el tema de los espejos laterales. Están buenísimos porque te sirven un montón. Lo podés incluso ajustar. Vos por ejemplo estás así. Apretás escape y te vas acá. Ajustes de cabina. Te vas a ajustes de espejos, retrovisores, ajustes de confort incluso. mira vos podés eh, bajar el asiento, si sos muy petiso, sos muy enano. Ahí ya casi te digo que no ves nada. <ríe> Repetaca al chabón barrenano ahí. Después lo podés tener más cerca o más lejos. Yo trato de alejarlo un poco porque realmente eh, ya de por sí lo tenés bastante lejos. Podés subir y bajar el, lo que tiene que ver con el, el, el volante en sí. Podés eh, cambiar la inclinación del volante... Así que tenés realmente muchísimas, muchísimas opciones Y que están muy buenas Y acá lo que les decía, lo de los espejos retrovisores Vas a la izquierda, por ejemplo Y lo abrís un poquito más para tener más, mayor perspectiva Abajo también podés abrirlo un poco más Incluso para tener mayor visión Después tenés el frontal, que es el de arriba Que lo podés modificar también un poco Tenés el lateral, que también lo podés modificar Realmente yo no los miro tanto Porque tengo el, el otro, el que ahora les voy a mostrar Pero ya te digo, podés ir eh, modificando todo lo que quieras a tu a tu comodidad bien ¿Ven que arriba a la derecha Tengo el espejo Que me vendría a representar el espejo trasero En realidad, entonces eh, Desde ese lado no me hace falta Mirar el de allá, pero de vez en cuando A veces lo miro No, no, no siempre, pero bueno eh, a, veces, a veces lo utilizo Después otra de las cuestiones que están buenas también Es el hecho de que eh, El consumo de combustible Es... Realista, vos podés, si querés, configurarlo para que sea así o para que no sea así eh, Yo le puse que tener un consumo realista Y... porque, bueno, o sea, la idea es ser un simulador Si no sería muy, demasiado arcade ya Fíjense que siempre tengo que estar mirando Cuando girás hacia la derecha o hacia la izquierda Estar viendo el tema de la cola del camión Es muy largo, hay que tener cuidado Si no le vas a chocar y te puede llegar a salir realmente todo, todo mal, todo espantoso Incluso la puedes abrir un poquito, igual es, es una curva bastante, bastante abierta. Pero ahí ya doblás, tirás y ves que el, eh, el acoplado tira perfecto. Bueno, después de esto le estaba diciendo el tema del combustible. Después tenemos también el tema de, de, de otra de las cuestiones que le da realismo al juego. Es eh, el cansancio, ¿bien? El cansancio es una de las partes claves porque... Eh, va, vas viendo vas escuchando incluso como el conductor va bostezando va haciendo algo así y se va cansando entonces eh, tenés que tener cuidado y, y, y ojo con eso porque realmente se cansa y si no le hace el descanso que necesita se puede ir cerrando va a ir cerrando los ojos de a poco y te puede llegar a generar un accidente con lo cual mmm, volvemos a lo mismo que le decía antes el hecho de eh, Nada, que se te arruine la partida Por, por, por una tontería Por no darle el descanso necesario, ¿bien? Al principio va a ser Bastante necesario que, que juegues Mucho con eso, que, que estés al límite Porque realmente Necesitas facturar, necesitas hacer plata Pero después le, les voy mostrando Otras cositas que eh, podés construir Realmente tu imperio de de, de, de, de de choferes, de conductores Para que trabajen junto a vos O en realidad para vos, vos les das lo que es el camión, les das el lugar que es el garage Y eh, con eso ellos directamente empiezan a trabajar Y ya tienen que salir a buscar el, el, el trabajo no O sea, buscar viajes, ir por las empresas Como lo hago yo incluso Para eh, poder obtener ingresos Y con esos ingresos muchas veces ter te Terminás pagando, por ejemplo Lo que puede llegar a ser un Le tocamos bocina para que se mueva eh, puedes llegar a terminar pagando incluso lo que es el, el préstamo bancario Bien, Que muchas veces al principio Por no tener tanto dinero eh, Vas a tener que pedir un préstamo Y realmente eh, es, es bastante engorroso Porque incluso vas a Vas a tener que pagar bastante y, y se te complica al principio Fíjense el espejo que tengo allá Es justamente para ver eso Para ver la trompa del camión Entonces vas viendo que no, que no lo choques bueno, ya estamos cerca, como ven el GPS es bastante bastante claro, es bastante intuitivo. A veces tiene algunas pequeñas, algunos pequeños problemas realmente que, que hacen que no sepas bien para dónde tenés que ir. Pero en líneas generales es bastante intuitivo, vos los podés ir modificando. Una vista más amplia, una vista mucho más amplia aún y si no podés tenerlo ahí. Pero este no te lo recomiendo porque tenés el GPS del... del del tanque, iba a decir, la tengo el, el GPS del camión Así que no es necesario, bien Lo puedes poner ahí, que tranquilamente Te va a ser bastante, bastante útil Bueno, ahí se suscribió alguien, gracias Muchas gracias por suscribirse al canal Justo estaba haciendo video eh, Así que los agradezco, les agradezco a todos los que se suscriben A todos los que van dejando el like Y si les gusta este tipo de videos Déjenme ese like, eh, demuéstrenme que, que les gusta Vamos a seguir subiendo eh, a mí me, me, me divierte mucho ir subiendo lo que voy jugando también Porque no solamente juego WOT Y sé que el canal es bastante de WOT pero, pero jugamos de todo un poco Así que vamos a ir haciendo un par de cositas Distintas también para ir cambiando Si uno no evoluciona, se va quedando en el camino Y si te quedas en el camino eh, Como diría un gran sabio Sos pollo bueno, acá llegamos a la empresa entonces, nos da la posibilidad de entregar el remolque. Un camionero experimentado es capaz de entregar un remolque maniobrando por espacios estrechos. No obstante, la seguridad de la mercancía es lo primero. Si no te sientes a la altura del desafío, negocia con el expedidor para que te ofrezca un lugar alternativo donde estacionar el remolque. Tenés, eh, no me da la opción de poder eh, colocarlo así, entonces me da dos opciones, o lo ponemos tanto así... O tanto así. Bien, eh, en este caso vamos a darle este. El de 20 de experiencia más. No es muy difícil. A ver. No sería tan difícil en el caso de eh, un. de una carga común. Acá fíjense que llevamos el doble. Ahora sí se hace bastante complejo. Vamos a tener que maniobrar bastante. Espero no, no pasar ridículo. No hacer el ridículo completo. Eh, pero bueno, lo bueno de esto es que existe el corte y pega. Así que guay cosa. Lo edito al video y se va todo al mismísimo demonio. Ahí está, perfecto. Dejamos correctamente, apretamos la barra espaciadora, tenemos el freno de mano puesto. Ya podemos entregar nuestra mercancía y podemos decir que hemos hecho y hemos logrado nuestro objetivo de manera satisfactoria. Menos mal que no nos pasamos en esa curva, si no estábamos realmente en el horno, chicos. Así que bueno, espero que les haya gustado, déjenme un like, suscríbanse, déjenme en los comentarios qué les parece el juego. Y si quieren que sigamos subiendo más viajes de este estilo aquí en Euro Track Simulator 2. Les mando un beso gigante, cuídense y nos vemos en el próximo video. Chau chau.